Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo el chat? Lu, Lordi, ¿cómo andan? Qué gusto estén Buena. acá, siempre un placer charlar con ustedes Bien eh, Antes de empezar Como siempre vamos a hacer rápido los anuncios Y después seguimos con el podcast El primer anuncio y más importante Y creo que hace mucho que venimos tratando de, de lograrlo Es que llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube eh, Es algo impresionante, algo que no lo podemos creer todavía, estamos muy contentos y de hecho nos pegó tanto que nos costó hasta, digamos, festejarlo eh, como que se sintió raro y es excelente, pero no nos olvidamos, en marzo vamos a estar preparando un sorteo muy especial para festejar con todas las personas que nos ayudan a llegar hasta acá, así que muchas gracias por acompañarnos y estén atentos en febrero vamos a ir retomando de a poco el ritmo de los streams porque seguimos organizando nuestras agendas pero ya tuvimos nuestro primer DM Responder Año estuvo buenísimo, un montón de gente, mucho cariño eh, y este domingo sale el primer video es un tallercito que estuvimos armando y eh, si todo sale bien eh, vamos a empezar a, a mostrarle cosas nuevas a nuestro canal de YouTube eh, algo que estamos también esperando muy muy contentos Nuestras aventuras de jardineros presentes y nieblas de Nurem, de Nurem realmente esa palabra eh, seguramente arranquen en marzo Y con suerte a finales de febrero Pero queremos adelantarles que el jardín va a pasar a ser semanal Lordi va a tener acá una mesa semanal en stream Va a estar buenísimo Mucho, mucho vampiro eh, Tenemos jugadores nuevos Y estamos súper contentos De contarles pronto quiénes son Así que eh, hay que esperar un poquito Y se está cocinando otro un tercer stream Ahí todavía estamos en los preparativos No sabemos cuándo va a salir Pero esperamos que, que se termine de definir todo muy dentro de muy poquito. Para refrescar las memorias, eh, en febrero vamos a hacer dos streams interesantes relacionados con nuestras mesas que son eh, Comentando Nurem y Comentando el Jardín, que vamos a estar nosotros charlando de más o menos lo último que pasó en la aventura, cómo están los personajes y esas cositas. Eh, las fechas las vamos a anunciar dentro de no sé una semana dos tal vez, no queda mucho, cortito. Eh, no queremos olvidarnos de nuestro querido sponsor, WJ Laser que nos mandó un montón de cosas. Y esta vez quería mostrar... A ver si tengo... No, no sé cuál tengo a mano ahora. Uy. Sí. Esta es la caja de miniaturas varias. Como ven, es gigante. Es enorme. Y acá adentro hay una cantidad de miniaturas que no le puedo explicar. Acá hay desde héroes, monstruos, mapas, por ejemplo... A ver, voy a agarrar uno. Este, imagino que es un etín, pero tiene Buen dos espadas, bien. así que no estoy seguro. Es bueno. Sí, no, es tremendo. Tenemos también... Kobolds, Mira lo es ese Kobold. <risa> Ínfimo. Después acá hay como un Dragonborn. También muy genial. Y después tenemos acá un par de héroes, por ejemplo. Voy a asumir que esto es un enano con un hacha. ¿Por qué no? Y después qué tenemos acá. Y acá hay alguien haciendo algún tipo de hechizo, estoy seguro de eso. <risa> casteando. Sí, se está casteando. Y también viene con un uy. No quiero tirar nada. Con unos mapitas que están buenísimos, los cuales se pueden escribir adentro. Bien, el lado blanco y si no, el lado con terreno. Para hacer cosas. Buenísimo. Súper recomendado. WJ eh, de láser. Si usan el código TABERTURES tienen un descuento en su tienda. Y los pueden encontrar por Instagram. Ahí pasamos el comando por el chat. Eh, creo que es este comando. Bachi lo sabe. Sí. Ese no es. <risa> Bien, después Bachi nos va a retar. Y el último anuncio para empezar la noche. Estaba muy contento de pertenecer a los embajadores de DD con todo lo que se está haciendo por el canal de facebook que es encuentra tu grupo de id pueden entrar ahí para postear cosas compartir cosas de id y eh, bien adria Qué grande eh, Ajá. Ahí va. Ajá. si quieren participar del grupo oficial de id es ese esos fueron todos los anuncios de la noche bueno voy a aprovechar este momento para informarles que esto que todos temían o que, eh, muchos temían está sucediendo eh, estoy tomando el control del podcast de la barra de la taberna eh, nada me, voy a por eso traje a la gata para que me ayude para, para ejercer todo este, este poder y esta responsabilidad eh, con la que me voy a manejar de ahora en más eh, hoy vamos a estar charlando con León, con Lu, bienvenido Me encanta charlar con ustedes Gracias eh, Vamos a estar hablando de Lo que es la creación de personajes para juegos de rol eh, O nuestros Procesos creativos A la hora de crear personajes NPCs Y darles color eh, Hacerlos tridimensionales Hacerlos divertidos, memorables eh, Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso Y podemos ir, si quieren A la intro <risas> Toma da en la Cuando quieras muchas gracias eh, a todos bienvenidos gracias por estar acá eh, veo un montón de gente conectada saludos a todos eh, sí me he hecho un corte de pelo eh, ya me, estuvimos de vacaciones pero bueno ya es como la, la, la, varias veces ya me pasé ahí una, una cortada eh, es mejor para ponerme pelucas y cosas así que te iba a decir eso. Me, me, vean, me vean con más cosas en la cabeza que las de costumbre ahora que, me, que va, va, el jardín va a estar semanal eh, pero bueno, como decíamos antes, vamos a estar hablando de lo que es eh, la creación de personajes y eh, por ejemplo, los personajes jugadores, que es algo que, que es importante a la hora de un juego de rol es casi fundamental eh, que es, esa, es ese, esa construcción imaginaria que uno hace para para, eh, para simplemente sentirse atado y, y, que, y, y encariñarse y la verdad que es eh, un proceso muy lindo, por ejemplo Lu ¿Por qué participás en los streams de la taberna? Contanos un poco, ¿cómo es el proceso en el que, en el que generás a tus, a tus personajes? ¿Qué? Están buenísimos. <risa> <risa> <risa> eh, yo tengo que admitir, hago trampa. Eh, <risa> Mis personajes están basados en otros personajes. O sea, tengo... Tienen una raíz. Eh, hay un, tal vez hay un personaje que me gusta y me digo, ok, hay esta cosa de este personaje que me gusta, ¿cómo puedo agarrarlo y hacerlo lo mío? Eh, por ejemplo, fue full disclosure, ya fue. Eh, Baggins está basado en, en Trapta de Shira y las princesas del poder. Está bien, eh, son eh, artífices célebres. Sí, ah, <risa> recuerda a Alto... Ah. Alto está basado en Whitley del Portal. Y Henrietta está basado en una amiga mía. <risa> Eso no, me, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada se puede eh, se puede mencionar con no mejor no mejor no, lo no sí que no de estar orgullosos qué cara que me interesa esto perdóname pero voy a preguntar muchísimo más sobre esto y ¿Sí? eh, ¿qué, qué características de Enrieta que de Enrieta que nosotros todos conocemos eh, son de tu amiga por ejemplo principalmente todo lo relacionado a el fanfic eh, de ahí viene ella en realidad escribe historias con personajes originales, tiene sus ships aparte especiales, eh, pero no son sobre. no son sobre Marvel. Claro. Todos tenemos nuestros propios chips. Ella tiene sus <risa> amados ships, que los rebanco, eh, y escribe muy bien. Eh, no la, voy la a gente, pasarle... la, la gente del palo de los fanfics es super, súper encanotada, realmente. Eh... Escribe mucho, entonces termina escribiendo muy bien. De repente. O oh, no, y de ahí están 50 sombras de Grey. <risa> bueno, pero bueno, es, qué sé yo, es relativo. Escribió, o se hizo dinero, digamos, la última. Que, quizá tenía otro objetivo, digamos. Había éxito, sí. digamos. No, no hay que juzgar, digamos, claro. No hay que jugar. <risa> bueno, quizá un poco vamos a ver. Tienes razón. <risa> sí, después, bueno, hay otras cosas que las fui agregando porque simplemente me parecían recopadas. Por ejemplo. Eh, no sé si el, el, la gente sabe Que las hermanas Bronte eh, Empezaron escribiendo fanfics Era, En esa época no se llamaban fanfics Porque no, o sea, no existía el término Pero ellas lo que hacían eran escribir historias de ficción Sobre personajes históricos Ellas escribían ficción sobre Napoleón O sobre los... No me acuerdo qué coronel general De la Inglés de la Zarlanga eh, la idea es que la personalidad de Henriette esté muy influenciada por este amor a, la, a las Bronte Y a la época de ellas y a la teatralidad, de ahí el, el atuendo Y a los fanfics, y me pareció genial hacerlos de Marvel Y que su jeep principal sea Steve Rogers y Wacky. <risa> sí es, porque, eh, ¿Por qué no? Es, es genial porque el, es un, una característica muy, muy, muy importante y muy linda quizá de los vampiros. Es esa cosa que tiende a aferrarse a ciertas cuestiones y como volverse medio monotemático en alguna situación, sí. en una, en alguna situación cualquiera, digamos, porque refleja un poco la, la repetición en la que quedan trabados un poco. Y eso me encantó de Riera, como está reflejada esa parte obsesiva. Ah, está buenísimo. Sí, sí, y shippea todo lo que está a su alrededor que es también algo que lo copié de Cande Era muy gracioso eso Hace mucho que la conoces Ahora ya sabemos el nombre, Cande Sí, Cande Vamos a llamarla Enrieta IRL ¿Les parece? Para proteger los nombres Ya lo dijimos Sí, hace Seis años, más o menos Ah, tuviste ahí Sí, nos conocemos que digamos Sí, este es, es lo más parecido a una hermana que tengo. Ah, bueno, bastante, muy bien. Bueno, sí. le mandamos un saludo enorme a Henrietta de la Vida Real. Estoy fascinado de que existe una Henrietta de la Vida Real. Estoy profundamente... Uno de los personajes con los que interactuó Henrietta, la chica que está trabajando en la policía, también está basado en una persona real. Eh, Muchos NPC pero... creados por mí del jardín están basados en personas reales. Bueno, otra vez, Papito se presta un poco a eso ¿también? Sí, ¿no? Sí, justo estaba Porque, pensando eso. No. Eh, sí, sí, de, de, de, de. Hablando, hablando de reales, eh, León, el dardo, ¿es un tipo de verdad que conociste? <risa> <risa> <risa> eh, antes de responder esa pregunta, quiero, uh, quiero hacer un. un pequeño paréntesis, en algo que me olvidé y es decir que el logro que preparó Bachi para este podcast está buenísimo me sí, encantó me la nueva onda que tenemos <risa> eh... cambiando de tema y ahora sí, volviendo al dardo el dardo es una combinación de algunas personas que conozco y de mí, en algún momento de mi vida <risa> eh... cuando estaba leyendo el manual de vampiro quinta edición, para hacer los videos y para conocer un poco algo que me pasó con los gangrel era que eh... Una de las líneas, tipo, hay un, un solo renglón que dice eh, que son cuenta con la historia. Entonces yo, cuando surgió la posibilidad de jugar a Dardo, realmente quería jugar algo bien sencillo, en lo posible que me divierta un montón y que no tenga que pensar cosas, digamos. Que, que yo tenga, digamos, simplemente eh, venir a hacer chistes, que toda la línea del Dardo sea algún tipo de chiste. Y. Eh, la gente que me recordó de alguna manera esto era, Fueron amigos que mochilearon por ahí y, y siempre, digamos, siempre estaban de alguna manera eh, Sobreviviendo la noche todo el tiempo Y Dardo me trajo eso Y uno de ellos tenía un poncho Y dije, bueno, si yo tengo la túnica eh, Dardo tiene que tener un poncho Y además me recordé el, el poncho de este pibe Que lo... Eh, que lo... Una de las últimas cosas que supe Fue que se fue al bolsón, ponele y el poncho lo usó para todo. Era una carpa, era una toalla, era, era para tomar el sol, todo. Eh, Súper útil el eh, Y eso me gustó mucho que, que aparezca en los gángreles esa parte de que sean cuentas historias, porque. Eh, como que era una faceta de gangrel que yo siempre la tenía medio perdida. Porque estoy seguro que antes existía. Pero para mí siempre fueron tipo estos. Suerte estas, estas de soldados, ¿viste? Eh, duros. ...que se mantienen alejados... ...y son medio reacios a, a la cosa... Y, ...y esto que cuentan... ...que, que va y viene y cuenta cosas... ...lo hace mucho más social al personaje... ...mucho más agradable... Eh, Está bueno que en algún momento... ...eran los únicos que podían atravesar ciertas... ...extensiones de territorio... ...y eran los únicos que podían llevar la data... ¿no? ...porque nadie se la bancaba tampoco... ¿tabes? claro eh, ...está buenísima la idea... Así que si sí, el dardo es, es... un poco de esa persona y de mí... digamos ...porque en algún momento de mi vida... Eh, por ahí no la actitud sino eh, o sea, no la forma de ese tipo de volcarse la cerveza Cuando toma De ser medio torpe eh, Esas cosas son más de león Que de dardo ¿no? <risa> y ahora estoy tomando con extremo cuidado ¿no? Porque estoy en claro, cámara claro. Para no sacar el dardo que hay en ti <risa> Claro Y dardo es un nombre que me encantó siempre Siempre, sí, siempre bueno. me encantó el nombre esos, esos nombres que te van persiguiendo, que hasta que no los volcasen algo... Eh, oh, o, sí. o, o, o que no paras de volcarlos. Eh. Está, está, está bien. Yo trato de no repetir, por ejemplo, los nombres y en algún momento va a empezar a pasar. Inevitablemente. Sí, obviamente. Es, es, una, es un momento al que le tengo miedo, al momento de que ya me quedo sin nombres para inventar, eh, es un momento que le tengo. Eh, en, lo, en los settings más realistas es más, más, más difícil. Que se me hace. En cosas más, más, más fantásticas Puedo decir cualquier cosa Sí puedo decir Sí El, el, el, el Rulf Rulfito, <risa> Funciona El Barbarian este. rulf, rulf Ya fue eh. Perdón eh, Edu Muchas gracias por la suscripción no. cago. Muchas gracias Muy bien Después eh, Ya que estábamos Con Con, eh, con León eh, A la hora de crear Los NPCs Por ejemplo Sí Cuando Cuando Nada eh, ah, Cuando poblas setting, digamos, de, de, de elementos cliqueables como quien dice eh, haces algún proceso los tenés como medios, medios ahí y, y los terminás de, de armar cuando los encuentran los jugadores como, como es el proceso de creación y va variando ponele. cuando, cuando yo sé que hay información que les le necesito compartir ahí siento la necesidad de tener un NPC pero cuando entran a un lugar por motus propio probablemente el NPC que está ahí adentro lo improviso absolutamente que tienden a ser tal vez los más divertidos eso. Eh, o, o los más memorables o los que después se quedan en la aventura porque los van a visitar otra vez eh, pero cuando sé que eso sal... la mayoría la mayoría los sacas así de, de, Sí, de sale en medio de la galera en, en lo posible trato de, de hacerlo más eh, ex, lo más extraño posible, sobre todo los que improviso que sean digamos todo totalmente diferente a los demás. De alguna manera tiene que tener algo único. Eh, y eso es más para mí que para cualquiera. Porque yo necesito acordármelo si vuelven a aparecer. Eh, ah, van a ir a la casa de este. Este es el tipo que tiene una máscara de un gato constantemente en la cara. Digamos, por ejemplo, ¿no? Listo, ya sé quién es esta persona. Eh, pero sí, cuando sé que hay información que les tengo que dar. Sé es que en este NPC va a influenciar en la aventura. Y. Eh, los va. Va a estar con ellos un rato. Tal vez tiene un par de sesiones encima. Entonces. Ahí arranca. Bueno, ¿qué quiero de esta persona? ¿Qué es lo que voy a esconder? ¿Qué es lo que les voy a compartir? Eh, ¿Cuál es su rasgo más distintivo? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se para? Eh, a mí me gusta mucho describir las, las entradas. Esto que vos me decías del leitmotiv de, de cómo cuando entra a Darby se escucha tan. Bueno. La, la presentación de los NPCs. Es que tiene información para mí es re importante, digamos. Por ejemplo, recuerdo un NPC que ahora la, ahora la tiene como, ah, está estúpida, pero cuando apareció por primera vez, era una condesa que estaba eh, caminando súper, súper vestida, con la ropa a la moda, ajustada, se veía eh, por encima de la sociedad. Y ellos tipo la miraban así como, no, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Por qué está acá? Eh, ahora no, cambió mucho la relación de... <risa> Eh, pero Pasaron me... cosas Claro, pasaron cosas Y además eso fue la última parte de la sesión Fue muy importante eh, todo eso Y a la condesa la preparé y la trabajé un montón de tiempo Hasta que llegó a esa parte Y el proceso es ese Cómo la voy a presentar es, es, lo, es lo que yo necesito Tener antes que nada el, Claro, ahí va, ahí, entiendo eh, o sea, lo, lo pensás en base a la, a la función que querés que, cumple, sí. que cumpla Y después en el... Eh, o sea, cómo tiene que introducirse, está bien eh. Eh, yo, de he hecho, no, no sé cómo si Yo eh, abuso de los, de, los, de, los, de los objetos y de las cosas porque parece para facilitarme lo realmente. Porque ¿no? <risa> me es mucho más fácil acordarme si tenía un sombrero que si no lo tenía. Digamos, Tal ¿no? cual, sí, <risa> me imagino. <risa> eh, y, y si, por ejemplo, ahora ten, tienen que. Eh, esta es para los dos. ¿sí? Tienen que crear ahora un personaje. ¿no? Eh. ¿Qué es lo primero? Eh, ¿Por dónde lo empiezan a dibujar? Usando un, una analogía de, artística. Bien, Lu. Y necesitarías saber el contexto. Eh, está bien, buena pregunta. Eh, vamos a jugar Tulu. Claro, ¿eh? ve, ahí va. Pero bueno, ahí está. ¿A vos, para vos, ¿A vos te cambia de dónde empezás a pensar un personaje dependiendo del setting? Por ejemplo. Y sí, porque algo como Tulu tiene que ser algo más realista. Un personaje como Baggins. Transformar Baggins en ser humano no pega en, en no lo puede ser o, puede hacer armar como un, un tinker digamos a alguien sí, que... pero no El no no no no no no no no no no no ficción claro. donde había mujeres gatos y mujeres escorpiones, o sea eh... ¿Mujeres sí Sí. Sí, hay. Encima es rico para... Scorpio. Scorpio. <risa> <risa> esa serie. Sí, sí o sea, sin ningún tipo de. O sea, y el segundo está muy lejos, eh. sí. Está muy buena Shira Centro. Ahí pueden sacar muchos bien, personajes. Sí. Está muy bien, está muy muy bien. Muy bien. Y yo como eh, fanático de, de la vieja Shira, porque soy así de viejo, eh, la verdad que la he disfrutado muchísimo la nueva y que, que, lo, que los niños puedan eh, de disfrutar de todos esos conceptos Que antes estaban expresados como se podía Y ahora se puede mucho más Yo me llené, me llené. algo que le respeto Muchísimo Son los nombres para, para todas esas personas Que dicen que ah, tu, nombre, tu nombre Lo sacaste de la galera, ahí tenés es la mujer escorpión, se llama escorpia Sí, igual, eh, igual están basados en los personajes de la, de la vieja gira que ya... Que, eran que venían con nombres así, ¿no? Que era un gato de... que se llamaba Catra. Era tipo re cabeza, que bueno, este claro. es el que tiene. Una cabeza, de sí, bala, era, cabeza de bala, pero... cabeza de bala. Pero que era la gente de que... O sea, era también He-Man, digamos. Que el mayor He-Man claro. He era esqueleto, ¿y era una cabeza de esqueleto. No, no, no de... Se llamaba He-Man. Sí sí. He sí, sí, el hombre. El hombre. <risa> estaban en esa Estaban en esa Sí, sí, ah, claro Eran otros tiempos ¿no? Volviendo O en otros Volviendo a crear personajes Perdón Dale, dale, dale Vos eh, necesitas contexto, dijiste Sí, porque por ejemplo En, el, en un mundo como Es eh, la llamada de futuro, ¿qué puedo, ¿Qué puedo hacer que tenga mi personaje que sea divertido? Entonces puede ser eh, Una coleccionista que está queriendo comprar absolutamente todos los ejemplares de X libro o, o que ya está obsesionada con algo y quiere juntar todo sobre eso y tal vez hay algo misterioso relacionado con aparte de su colección, no sé. Y, o sea, yo voy a algo que me resulte entretenido, que probablemente sea una obsesión. <risa> Ahora que lo pienso. Vos lo dijiste, ¿eh? no lo dijimos nosotros. Sé. Porque, o sea, Baggins tiene su amor incondicional por la maquinaria. Henrietta tiene su amor incondicional por chipear. Alto tenía ah, su amor bueno, incondicional por hablar mucho. Esa es una gran respuesta a la pregunta. Eh, porque es de la obsesión. La verdad, claro. La obsesión del personaje. Esa es la verdadera respuesta: es esa. No el claro. Y en base a la obsesión, después se derrama el resto del personaje. No, bueno, pero es un, es súper válido y súper rico. Realmente, sí. eh, yo, lo, yo lo recomiendo mucho cuando tengo jugadores nuevos o así, que, que, piensen, eh, que piensen seres falibles, piensen sus defectos. Su, eso ahí está realmente. Nuestras personalidades son interesantes por nuestros defectos, no por nuestras virtudes. Realmente, eh, y en los personajes pasa lo mismo. Eh, lo haces creíble y realmente podés, podés contarme la historia de alguien interesante que tiene que tiene una obsesión, por ejemplo. Y, claro. Y ahí Aparte es una herramienta, o sea, es una herramienta barata, digamos, para rolear, porque cuando no sabes qué personalidad hacerle, tenés la, la compulsión y vas a eso. Es buena persona, es mala persona, le, le gustan los perros, no sé, está obsesionado con esto. <ríe> Ahí empieza y termina su personalidad, Después el resto se va desarrollando. Como sea, sí, sí, sí, está sí, yeah. el... es una buena base. Eh. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Poblión? Eh... ¿Tienden a empezar, digamos, con cuál es el último chiste que escuchas? ¡Qué peón! Voy a procurar la próxima vez que sepa que tengas que hacer un personaje de algo Te voy a contar el chiste más bizarro Entonces, porque yo sé que si... Si tengo la oportunidad de jugar un personaje que rara vez la tengo eh, Y de, después echarlo de nuevo empecé, no hay problema tiene que ser algo que yo disfrute muchísimo Algo de que me va a hacer reír seguro Voy a disfrutar cada uno de los momentos que tengo Por ejemplo Tuvimos la oportunidad de jugar un one shot De D&D Y yo me hice a una Dragonborn Cazadora de sangre eh, uy, Me olvidé el nombre encima uh... eh, Que era Que era tipo super edgy todo de ella era oscuro, el pasado era terrible y la atormentaba y estaba tipo en un rincón, brooding. Y yo estaba matándome de la risa por adentro. Fue súper divertido. Juegué un par de horas con ella nomás. Um, y tipo... Le, te, te. Siempre estaba... Te, te. Eh, su verborragia era hacia la justicia y la oscuridad del, lo terrible del pasado y qué sé yo no sé qué, qué chiste escuché en ese momento digamos ¿Qué, ¿qué se llegó a eso? no tengo ni idea pero sí si era súper depresiva ahí <risas> está era depresiva edgy eh, todo era eso pero sé que partió de un de un no sé si de un chiste o de un sketch de comedia o por el estilo y eh, y bueno eh, Dardo surgió más o menos de lo mismo yo recuerdo eh, era, era yo Tipo en la cocina Y se me caían las cosas de las manos por torpe Listo Eso ya claro De acá sale Así se construye un personaje una de las últimas apariciones con el tema del toque, cuando se introdujo el tema de la lata, <risa> claro. Me Exacto. Hizo reír. No voy a dirigir, me reía. No voy a no voy no dirigir. <risa> <risa> Salen de ahí. Justamente por esta razón de que me tengo que divertir. Porque sé que digamos no voy a poder tener mucho tiempo con esto, así que lo voy a disfrutar un montón. Y en el caso de que pueda jugar un poco más. Eh, es una buena base para que después del personaje tal vez cambie de rumbo a algo un poco más serio, una persona diferente, qué sé yo, si el día de mañana dar aparece durante 15 sesiones de vampiro, ¿no? eh, Algo va a cambiar, porque se va a venir cosas re locas, digamos. Y tal vez se vuelve una persona más pulcra, de, deja el poncho y se, se pone una camisa, ¿qué se, ¿quién al sabe? juega <ríe> el poncho y lo mira los domingos de la tarde recordando, ¿viste? <ríe> eh, tal, tal vez... Pero bueno, para mí empiezan con un chiste los personajes, por esa razón. También está muy bueno, ¿eh? O sea, todo disparador que te lo genere, todos creo que tenemos nuestro go-to. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es hacer uno diferente al anterior. Claro, Esa es la primera pauta. Por ejemplo, una seguidilla de personajes de DD que era... Lo pensaba cuando dice, bueno, primero tuve un personaje que era un Eldritch Knight, que tenía 16 de inteligencia. Y dije, bueno, después tengo que crear un personaje que tenga 20 de inteligencia. Después tuve que crear, que fue, bueno, el mago. Y después creo uno que tenía 8 de inteligencia. Y esa fue mi pauta, digamos. Generalmente tiene que ser diferente al anterior. El de 8 era eh, el célebre eh, Gurdi el bruñidor un semigigante... Eh, el Bruñidor, me encantan los títulos sí. de los personajes, los Sí, era el Bruñidor porque eh, eso, pulía unas piedras en, un, en un mundo muy primitivo que era el, él era el, eh, el más inteligente de su tribu por eso él, él tenía niveles de rogue no era solo bárbaro digamos. los otros de la tribu eran todos bárbaros porque tenían menos de 8 pero él podía usar herramientas entonces tenía niveles de rogue esa era la, la idea digamos, el concepto pero sí, siempre trato de buscar que sea diferente al anterior lo, en lo más que pueda eh, a veces lo baso en stats ¿no? por ejemplo en veces digo bueno parto de esta base es un personaje inteligente y es un personaje tonto claro que claro es igual de divertido o mucho más ahora que lo pienso mucho más divertido el tonto sí. Eh, sí, sí, sí, pero sí. en vampiro por ejemplo quizá lo pienso desde, desde estilos de personaje digamos desde el personaje que no, no, no se puede que le cuesta relacionarse hasta el personaje super social como que necesito esa variedad digamos, necesito eh, nada, de eso clave no repetir. O, o ponerme de... a lo anterior. Ya, claro. Recuerdo. Esa es la idea. Y después tengo ciertas cuestiones que, bueno, le charlaba con, con, con, con amigos que juegan conmigo. Eh, de, hay ciertas cuestiones que me han hecho mucho más fácil. porque las hablamos? Y algún día me responde con, con, con León. Que pensar ciertas cosas, eh, como por ejemplo, cómo ve la muerte del personaje. Eh personaje que tiene la mentalidad del guerrero que está preparado para morir y se tiene que morir, se ve defendiendo, ¿no? lo hace y hay otros que no, hay otros que realmente no se quieren morir y realmente algunos los tildarían de cobardes pero realmente eh, y después hay, hay, hay, hay otros que sí son cobardes y le decís cobarde y dicen que sí y dicen que es mejor digamos. claro, Entonces, hay, eso me parece un, una, una o por lo menos algo que yo suelo pensar mucho en mis personajes eh, que me ayuda mucho a darle, a darle color, a darle vida y también Divertidas las dos opciones Muy divertido el soldado que está preparado para morir Porque te da unas escenas de roleo épicas Teniendo la puerta parado, Tanqueando, está buenísimo Pero el, el personaje cagón eh, Es increíble Es increíble increíble. Recuerdo ahora un hobby que tuve Un Halfing que tuve en Warhammer eh, Buenísimo, el cobarde, buenísimo Buenísimo entonces eso, ¿ustedes suele pensar esas cosas, por ejemplo, o soy el único lo, lo, loco? Y mi proceso es a veces tan, tan random. <risa> <risa> o sea, eh, hay, pero hay, hay método, martes <risa> Sí. Eh, yo termino haciendo lo, lo que me suene mejor. Estuve... In, tratando de implementar las 20 preguntas, creo que eran. ¿Sí? 50 sean, 20 preguntas que eran, como para definir un poco más las cosas, pero termino tocando de oído <ríe> todo mi personaje. Sí. Eh. Yo creo que ese tipo de, de técnicas sirven. O sea, tiene que ser una ayuda, digamos. Realmente sí. te sale de más sí. en eh, más. Y maroso. rara vez me, me, me fijo que qué clase, qué raza, qué profesión los stats es la última cosa a la que le presta atención como, eh. tiene que acomodar a lo, a lo previo claro, como eventualmente, o sea, creo que Bages tiene re poca sabiduría eh, tiene mucha inteligencia, poca sabiduría entonces él salta a las trampas me parece gracioso <risa> <muy risa> y pega porque es súper curioso eh, pero <risa> más que ese tipo de detalles no no sigo, por ejemplo. Sí, eh. eh pues, sí, lo último que pensás son las mecánicas, pero en con su dominación 3 carrea ha carreado un par de situaciones. <ríe> con sus tres puntos de dominación, se ha puesto <risa> al hombro. Me costó engancharle la, la mano a la dominación, igual. Está, está, está <ríe> Fuerte, pega fuerte. Y en, eh, mi, en, en mi caso. Eh... Se te iba a preguntar. Considero muchas cosas a la hora de tener un personaje. Eh, por ahí la muerte no, pero sí otras cosas, digamos. Por ejemplo. Eh, es cobarde o valiente, sí me lo pregunto. ¿Tardo? Es un cobarde. Él no quiere hacer esto. Él, él no quiere estar donde problemas. Pero la otra personaje, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, la Edgy. La, la, la, la, la, la, sí, la, sí. La... Ella era una cazadora de monstruos y iba a buscar. Todavía hay historias más oscuras para que la atormenten, ella, ella necesitaba eso todo el tiempo. No estaba lo suficientemente atormentada todavía. No, no, no. Te, te quería ir todavía más, más adentro de la tormenta. Eh, Moya gracias. Moya cree. Muy bien. Gracias, gracias. ¿Cómo se acuerda la gente? Qué grande, qué grande. Qué bueno. Eh, qué bueno. Eh, mal, el, el, no la Wikipedia de la taberna de rock. Menos mal. Eh, muy divertido jugar ese personaje. Eh... Y, pero sí, sale de eso digamos, De bueno ¿qué, qué, con ¿Cómo voy a compartir esto con el grupo? digamos eh, ¿Qué es lo que le voy a compartir? Y después con los NPC también cambia Cambia un poco digamos Porque eh, Es un NPC noble No va a querer saber nada con la pelea No solo más allá de que sepa o no pelear Sino también digamos ¿Qué estatus qué está arriesgando Por ponerse a pelear con esta gente? Digamos. Tiene más que perder Claro eh, por otro lado, si es un guerrero Y estos se le plantan Se le va a plantar, digamos ¿no? Hasta ahí, eh, esas cosas no, no hay problema Entonces me planteo eso, digamos Si, si hay problemas, este personaje haría, quedaría digamos, eh, ¿Cuáles son Los reales peligros que presenta este personaje? ¿Es una espada? ¿Es algo más social? ¿Es algo más mental? ¿Es sentimental? Eh, y esas cosas son Cuando encuentro Ese lado el personaje lo va a saber, digamos. Yo soy mejor peleando con una espada que hablando, así que cuando me empiecen a hablar se termina todo. O yo soy más eh, más maquiavélico, así que si se empiezan a pelear, yo tiro mi daga al piso y levanto las manos. ¿sí? Pero prepárate porque la semana que viene se te pudre. Eh, entonces sí, conoce NPC va por ahí. Eh, serio. Le o sea, lo pensáis en qué soy bueno y en qué soy malo. Claro. En base a eso, claro. Como cómo hace uno realmente. Exacto. Uno toma tres, su cuatro, tres, en base cuatro. a su punto fuerte y sus puntos débiles. Tiene, tiene sentido, me gusta. No lo había pensado. Uh -huh. Preguntaron en el chat cuál fue la inspiración de Manrel Manrel eh, para cualquiera que no conozca, es el capitán del barco de las niebelas que Que. Eh, eh, no sabe ser capitán, no sabe andar en barco, eh, no sabe pelear y eh, en lo único que es bueno es en, en conseguir una tripulación. Quiero, quiero, quiero creer. Es lo, lo único que consiguió, digamos, 100% por sí solo. Claro que cada uno de la tripulación estaba escapando de algo... Quería irse a algún lado, que estaba prófugo, lo que sea... Pero bueno, él lo, lo, lo amontonó dentro del barco y está todo bien... Y... Eh, la inspiración de Manred fueron personajes más secundarios de, de muchas cosas... Por ejemplo... Eh, a mí me gustaba mucho en la Isla del Tesoro... Había, una, había un arqueólogo, creo que era... Eh, era un perro, cuestión que era súper cobarde... Realmente compartía muy poco hacia el barco En un momento necesita un doctor y él es doctor En astronomía, por ejemplo <risa> y, y dice, si tenés, yo, yo soy un doctor pero no puedo ayudar Tengo un doctorado pero no sirve de nada Cuando tenés un doctorado no puedo ayudar a la gente Solo te sentás ahí y sos un inútil Ese es su diálogo, digamos e, Y Manrell tiene un poco eso, pero es claramente más tonto eh, Lo que sí me acuerdo de Manrell que fue lo primero que escribí de él Es que él tiene un barco roto y un sueño Nada más eh, eh, eh, Son las dos cosas que tiene en el bolsillo Y... Eh, él quiere cumplir su sueño Con su barco roto El barco lo arreglaron, se rompió, eso, eso cambió Pero su sueño de dar la vuelta al mar Y ser millonario está ahí eh. Eh, Qué impresionante punto de partida Tiene un sueño, y un barco roto y un sueño Me parece alucinante de partida por un personaje. Claro. Qué bueno. Eh, y de ahí salió. De ahí salió y se fue construyendo Manrell porque eh, a veces tenía que salir de aventura con el grupo, a veces tenía que ir al el barco. Eh, ir de aventuras con Manrell era más complicado que no llevarlo, digamos. Eh, y, y salió de ahí Manrell. Eh, Aquí les Manrell. Un capo. Eh. A mí me gustó mucho. Qué bueno. Muy, muy bueno. La verdad que. Eh. <ríe> me dijo de cara, lo del barco no tiene su sueño, me dejó todo así. <ríe> Me hace acordar a eh, acordar eh, en Star Wars lado de 6, que estaban las clases, sí. de una de las, de las clases que era el, el, el smuggler, <ríe> claro. que empezaba que la partida con una nave, el único que empezaba con una nave, pero empezaba con una nave y una deuda de 25.000 créditos sí. a un o algo. <ríe> Ese concepto también. Ah, así así sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. El, el, sí, el, el capitán que quiere llegar es. Un muy buen personaje, la verdad que es muy, muy, muy bueno. Eh, volviendo a la, a la hora de crear personajes jugadores, sí. más, que, eh, más que NPCs. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de ustedes, sobre todo esto, para Luke, que, que le conocemos personajes jugadores mucho más, ¿cuánto de vos ves en, en los personajes? Ya lo respondiste un poco sobre Rita, pero. So. <risa> y intento poner lo menos posible porque son son personajes no quiero eh, eh, no quiero ser yo eh, jugando porque hay algo que yo siempre le critico a actores que los tipos no saben actuar simplemente es el mismo personaje que son ellos mismos como Mel Gibson, por ejemplo, que siempre es él y no quiero hacer eso entonces, hay cosas, por ejemplo obviamente yo soy fana de Marvel, por eso me es más fácil para mí, hacer que Henry sea fana de Marvel, porque tengo más material que sacar, que si hago que ella es fana de DC, porque no conozco nada eh, tampoco sé nada de ingeniería con Vines y por eso todas las palabras son inventadas no, no me pido en términos reales de ingeniería porque no lo sé nadie lo, no creo que nadie lo necesite, ¿eh? Seis historias de ingenieros que han jugado con artífice y le han roto las campañas a los DM porque saben cómo jugar un artífice hecho y derecho porque lo, lo usan en la vida real eh, me perdí, ah, sí así que hay conocimiento que yo uso de base o por ejemplo, estrategias que puedo desarrollar que están basadas en cosas que yo sé pero en cuanto a la personalidad, intento que no. Eh, yo no yo no hago ya hoy, por ejemplo, no es algo que yo shipeo. Eh, mis ships son todos head. <risa> eh, así que en ese sentido, por ejemplo, no tengo nada que ver con, con Henry. Eso viene de, de, de, de, la, de la Henry IRL. Eh, lo mismo que Baggins, que, Vines, que es a veces están obsesivo con las cosas, yo intento dejar fluir y no, no pasarme tanto la cabeza. Eh, intento. <ríe> que me salga otra cosa. Pero mi, mi, mis obsesiones suelen ser bastante por todos lados, como tres meses en una cosa y cambio, ¿no? Él está mucho más dedicado a, a algo que es su meta y que cada vez va evolucionando más, pero sigue enfocado en el Empujando en una dirección específica. ¿verdad? Claro, cosa que yo en mi vida jamás <risa> he hecho. Eh, voy a decir, o sea, no, no, no voy a decir que me siento... Eh, interpelado, pero... <risa> no lo hago, eh. y, y alto tampoco, alto era la... O sea, la primera que yo jugué, que es Beltari, que de, que de ahí salió el, el nick que uso en todos lados. Esa era más yo que otra cosa porque... Yo en esa época todavía no era muy buena roleando. Entonces era básicamente yo, pero tirando bolas de fuego en la cara a las personas. Cosa que tal vez haría en la vida real, si pudiese. Sí, sí. sí entendible, entendible. Pero, pero también lo, nuestro, nuestros primeros personajes tienden a tener mucho más de uno. También eh, sí, es por eso que decías, sí. digamos uno no está eh, quizá no está tan preparado, no, no está tan acostumbrado, habituado a salirse de después ya querés ser lo más lejos de vos posible, digamos, pero... Claro, Alto fue eso, Alto eras ridículamente verborrágico y muy cobarde eh, y yo no me considero cobarde para esas cosas él se asustaba y se escondía y se ponía a llorar en los rincones yo voy y te hago frente y dejo malas reseñas le y... <risa> <risa> pongo la peluquita rubia así con el pelo para el costado eh, está bien, ¿eh? alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, ¿Alguien tiene que hacer? ¿Alguien tiene que hacer? ¿Eh? porque las cosas se consiguen así, parece ser, en este mundo. Y vos, León, eh, o sea, pensando también, además de los NPCs, en los personajes que vos creas, ¿cómo es tu relación con, con la parte de vos que hay en ese personaje? Todo lo que puedo. Ahí va. Yo, todo lo, lo más león que puedo hacer en ese aspecto del, del personaje, lo soy, digamos. Como parte de un chiste, el, el personaje, eh, yo quiero hacer toda la cantidad, la, la mayor cantidad de chistes posibles, eh, que son todos míos, eh, justamente por esto de que eh, juego poco, digamos. nada más. Ahí va. Eh, Imagino que es diferente cuando realmente creas un personaje para jugar una campaña larga, cosas por el estilo Pero todo lo que pueda poner de mí lo hago, digamos Por ejemplo, cuando jugué esta, esta Dragon Ball, eh, Dije, bueno, ¿qué tan... qué tan puedo ser yo? Y lo llevé, tipo, ¿Lo puedo su llevar? le subí el volumen al máximo en edgy y fui para allá, digamos Y con dardo es, ¿qué tan desastroso puedo ser? Las preguntas siempre son esas cosas, digamos eh, ¿Qué, qué, qué tantos problemas puedo crear y cosas por el estilo y siempre le trato de llevarlo al máximo en ese sentido eh, porque quiero divertirme yo, quiero divertir a los demás yo siento que, eh, que, que son momentos lindos cuando paso con Arla eh, con el grupo eh, en, en los NPCs sí, en los NPCs hay un distanciamiento bien grande eh, porque bueno, están los que improviso y los que necesito usar los que necesito usar pasan por un proceso creativo un poco más largo eh, y, y ellos, digamos, ellos sí Al, al estar creados más... Eh, eh, más robustamente eh, me, alejo de, lo, me alejo de mí lo más posible y trato de darle algo distintivo Más también como para forzarme a mí a interpretar algo nuevo eh, En el caso de los que improviso así nomás También, digamos que Tal vez sean graciosos lo que sea, digamos. No, no, no quiero que sean león. Eh, claro, que va por ahí. Sí, bueno, conocer NPCs más, eh, más, más necesario quizás. Claro, tal cual. Porque si no empiezas a... a o sea, si le empiezas a dejar mucho tu huella, empiezan a ser todos similares, digamos. Exacto. Es lo más sí. difícil, realmente. Te lo más dices. difícil de, de hacer NPCs, yo creo que es eso que sea diferente y memorable de alguna manera. Eh, a mí me pasa también cuando... Eh, nada, es lo mismo. Con, con los más predefinidos, que realmente son los, o sea, son los que están escritos, son los que tienen una función en la historia puntual, eh, que ellos los sires de los personajes, en el caso de jardín, eh, tienen como una impronta necesaria, que, que está armada, que si bien en el momento voy viendo, eh, cuando los presenté, también tenía que ir adaptándome a cómo, por ejemplo, yo, eh, cómo reaccionaban ellos ante rolear con, con, con el personaje. Entonces tenía que ir, lo iba midiendo, lo iba regulando, pero había una impronta que, que ya tenía que estar porque había una función que tenía que cumplir, eh, qué sé yo, eh, Ana por ejemplo, Ana es la autoridad, después eso va, va, y, va y viene, digamos, como o sea, el, el modo, el delivery, va y viene, pero o sea, el, el concepto de lo que tiene que representar Ana para, para ellos es la autoridad, es la cara de la autoridad, digamos, quien viene y corta la torta y reparte, reparte las porciones, digamos, así. Eh, con el caso del cine de, de, de Sebastián, eh, era el misterio. claro, era, era, era, era, El concepto era ese. Era, era, eh, era esto que, que, que Sebastián perseguía, digamos, pero que nunca podía terminar de, de, de llegar a esa altura, el artista... Eh, qué sé yo. Y bueno, con el cine de Retaman veremos. Pero, <risa> pero, pero bueno, a yo, yo, yo uso conceptos, uso conceptos. Pienso en un concepto y, y digo, bueno, tengo que o sea, es como el borde de la pileta, estoy agarrado de acá y me puedo mover hasta que no suelte esta mano, claro claro eso, eso se esté, se esté representando eh, ah. después, eh, con el tema del, de lo, los props y esas cosas eh, no todos los personajes que llevan props son prehechos, eh, muchos son yo tengo un montón de pelucas y sombreros y cosas acá todo el tiempo, entonces capaz que se me ocurrió en el momento y me puse algo y pasó y... Sí, el... además está bueno porque te ancla en NPC, viste como que de repente tenés sí, esa sí, pro y sí. sos en ese NPC Sí, me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo, uh -huh. eso es algo que yo lo hacía creo que se lo había contado cuando recién arrancamos yo lo hacía mucho, eh, por ahí en mesa eh, en tipo, partidas de mesa tipo para divertir a, a, a amigas. digamos, ¿no? eh, después bueno, se fue utilizando como cada vez más una, una herramienta y ahora para el stream yo creo que ayuda un poco a, a, a ordenarme a mí mismo a la hora de eh, de representarlos también, porque yo, si bien me encanta hacer voces, eso eh, me encanta pero porque son centrados Si bien me gusta mucho, es muy difícil. Es muy difícil eh, inventar, además de todo lo que tenés que estar inventando en el momento, inventarles una voz. No, la, la voz es un tema muy difícil, sí. Es muy difícil. Eh, yo por ejemplo me anclo mucho en las risas. Por eso, porque lo, nos reíamos mucho que cuando veíamos anime, en anime se hace mucho eso. Ay, sí, Ren One Piece. En One Piece, por ejemplo, los, los personajes tienen como risas características que ayudan a que vos claro. eh, le, le, le des una. una eh, los hagas más concretos, ¿no? porque si no se te van perdiendo tantos personajes. Y eso me parece un recurso muy lindo. Yo tanto, lo, lo trato de meter eh, en lo posible. Debo, debo repetir risas, seguro, todo el tiempo. Pero bueno, como otras cosas son distintas, vos menos, nadie se da cuenta. <risa> sí, muchas cosas pasan desapercibidas. Sí, sí, sí, sí. Por sí. suerte, por suerte, por suerte. Si no estaríamos al horno. Y en base a A los personajes, o sea, esto es una pregunta más del lado del jugador. Eh, los NPCs que, que, que, que el Master, el Game Master, el narrador, o, va, va metiendo en el camino de, de, de estos jugadores, ¿cuánto afectan a los, a los personajes? A, a, al cómo vos roleas a los personajes y eh, Bastante Porque Por más que no sean otros jugadores Por más que yo sé que es un NPC Y que es como figurita de cartón Que está ahí para hacer Es, es alguien más, es alguien que influye en la historia Y es alguien que influye en las cosas Que yo hago Entonces yo me preocupo por Edur y por las cosas que Edur vaya a hacer o lo que le vaya a pasar a él, que no se mete en problemas, que no lo vayan a matar. Eh, me han pasado de, de, de NPC, de otras campañas que, que nos traicionaron. Y fue odio absoluto a este NPC, yo confiaba en vos, eras mi amigo y me traicionaste, me estuviste usando todo este tiempo y nunca más confié en nadie Me encanta, me encanta traicionar a los jugadores con los NPC, me encanta, no lo hago, no lo hago muy seguido eh, voy a estar revisando. Que nosotros La sepamos. Que me... No lo hago muy seguido. Me... El storyteller de vampiro, no te creo nada. No lo hago nunca. No, te... no te me te creo nada, nada te creo. Te, te a a, a Ordoñez por las dudas. No, perdone, no. Perdone, pobre, el único que realmente está es. ¡No te creo! <risa> ¡No te creo! <risa> me lo van a terminar ajeiteando al pobre Ordóñez. Y ya bastante no, mal me lo tratan, mira. Pobre, pobre que Es, decir, él, es, es... un divino. Pero es un adicto. Difícil, pero es, un es un adicto, él necesita ayuda, él no necesita que lo. Él es el gil. Él que lo, lo internen, en una granja. Es nada, el gil, claro. Él <risa> es el problema está enfermo. <risa> <risa> sí. eh, la sangre de vampiro no, no, no es joda, digamos, no, no, no, te deja mal. <risa> O sea, imagínate le sostener la vela a los vampiros por, por el resto de tu vida, digamos. No, no está tan bueno capaz. No está tan bueno. No. El buen Ordóñez, mirá. Hiciste pensar en Ordóñez. No, no, nunca lo va a traicionar a Ordóñez. <risa> eh. Respecto a las traiciones, vamos a hablar un poco de las traiciones, ¿no? Dale. ¿Ah? Eh... La capacidad de un personaje jugador de traicionar a un compañero de parte. ¿Está preescrita o generalmente ustedes creen que pasa? Es un resultado de lo que se da en la partida, digamos. Obviamente salvando el caso de la gente que lo hace para, para justiciar grudges de su vida no del juego, lo cual condenamos, concretamente. Claro. El juego en el juego y el juego y listo. Eh, ¿Cuánto... ¿Viene de antes y este personaje tiene potencial de traicionar o simplemente se da? Esa es la pregunta. Yo es algo que intento evitar. Eh, por más que el, el personaje ya venga con, con el potencial, o sea, mi, el primer personaje que jugué, el segundo personaje que jugué con el León, que era Beltari, era una Warlock, y su... Patrón era un íncubo que la tenía, en una, era una relación súper tóxica pero horrible y el tipo que de demonios. Sería... 100% Luciana en esa relación. Sí, sí, obvio. <risa> sí eh, no porque, porque me pareció preocupado ver eso. Eh, quería explorar cómo sería, o sea, tener un personaje que, que esté en una relación de mierda para intentar superarla, pero al mismo tiempo seguir en, enganchado ahí porque es la persona que te hace que vos seas guarlo. Era todo un experimento social que. que yo, <ríe> o no, no sé. De, depende cómo lo, lo veas. Salió muy ¿Un bien. ¿El experimento entrega resultados? Claro. Y la cuestión es que el chabón quería que yo traicione la party constantemente. Y yo no quería, pero la party desconfiaba de mí. Sí. Todo el tiempo, aún traicionando a propósito por desconfiados. <ríe> Pobre Warlock. Nadie lo quiere, Tim, Te terminan dando la razón al patrón. Sí, o sea, yo no les quería decir nada para no admitir, si no, tengo el chabón este que quiere que los mate a todos mientras ustedes duermen, para que no desconfíen de mí y no confiaban en mí. Pero, o sea, yo no lo iba a hacer, yo no los iba a traicionar, pero ellos no me creían y me tiraban círculo de la verdad. ¡Me tiras! ¡Círculo la, la, la verdad, un compañero de la party, eso, güey! Pará. ¿Podés creer? No, no, Esta era Bachi, está Bachi mal. tirándome el círculo de la Bachi jugaba con un paladín. Sí, mano. Era un paladín de Heimdall, el protector ah, del, del, del reino, el que se paraba en la puerta. No, estuvo bien. Santo patrono de los patos. Sí, sí, sí, sí, sí, Santo patrono de los patos. <risa> <risas> Ay, sí, sí, sí. Igual, igual eh, estuvo buenísimo todo eso. O sea, el terminó muerta. Eh, para no traicionarlos. Para no, no traicionarlos. Te... Y la última acción del personaje de Bachi fue ir al infierno a buscarla. Para traerla de vuelta. No, fue... a la de la... <risas> y quiero no a... fue... <risas> Claro. ¿Nos traicionaste o no nos traicionaste? <risas> Yo, yo como DM tengo el otro lado Cuando vienen y me dicen Che, si hago esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> ¿Por qué querés hacerlo? Y parece entretenido, parece divertido Me interesa eh, ¿qué, ¿Qué decís vos? Dale, sí, lo que sea, vamos eh. Si vos lo decís, ¿cómo ¿te parece? Claro Adelante. De nuevo considero, digamos, siempre que el grupo es eh, suficientemente maduro Y tiene una relación mucho más copada más allá del juego Como para decir, eh, voy a traicionar al grupo Va a ser a favor de la historia y va a estar todo bien Por ejemplo, en Anurin lo que pasó fue que eh, el personaje de Max Estaba con este pacto con, un, con su demonio, con su... no me acuerdo qué era Ahora no lo tengo notado pero necesitaba hacer un ritual Y parte de ese ritual eh, necesitaba sangre del personaje de Bachi Y Max le, Creo que le cortó un pedazo a Bachi Y Bachi estaba reenojadísimo ¿Cómo vas a hacer eso? Eh, y Max logró hacer su multiclase a Warlock Hexblade Gracias a esa traición eh, y eh, eh, la, eh, Hexblade significa La espada del Gualichu Espada ¿Vale, Gualichu? <risa> eh, y viene re bien, eso, esa traición estuvo buenísima, sus personajes tuvieron una relación súper distante durante mucho tiempo, el personaje de Bachi quedó como muy herido, todos los personajes crecieron para algún lado. Eh, eso estuvo genial. Uh -huh. eh, qué bueno, qué bueno cuando, cuando hay una traición que beneficia a la historia, eso eh, es muy difícil a veces. Eh, eh, como decías, digamos de, si la mesa es suficientemente madura suficientemente eh, copada la relación que tienen como para que eso quede en la historia y no sea una, eh, una escala de una situación eh, nada, entre los jugadores digamos, claro. que, eh, que se da muchas veces eh, y la verdad es jugar con gente así está bueno y sa saber que uno se puede relajar con eso y que si, si se traicionan o si va a haber algo así entre los jugadores que va a ser en post de historia? Sí, eh, no, no, no estamos diciendo a ver eh, Quién es el más loco No, simplemente es, es, es parte de la historia y, es, y sí o sí va a ser interesante El claro. poder el poder descansar Como máster de eso eh, De tener que mediar esas cosas Está, está buenísimo es Yo un... creo que es lo que es la diferencia entre Una mesa de rol y una mesa de rol este, Como no más es... Claro. Sí, sí. Es un lujo, claro Es un lujo A veces es un lujo Sí, sí, sí, total, total. Lo que, y, quiero agregar algo en la tradición. es necesario que sea así. Quiero agregar algo en la tradición. Vos como M también, ¿no? Como este. Después de que... ...traicionás con un NPC al grupo. ¿No? Termina esa sesión. ¿No te das culpa a veces? Uff. ¿No te sentís mal? mira te voy a contestar lo que contestó Luis. Necesito contexto. <risa> no, tal cual. Súper entendible. Eh... A, a, mí a, veces, me pasa. a veces a, a veces, veces es, que sí. es un npc eh, que no le importa tipo que, que está por su propia ganancia pero a veces el npc está como eh, es una persona amable buena eh, quiere ayudar pero sus su, su circunstancias son muy complicadas y no le queda otra a veces esos a mí me dan culpa y me voy a dormir diciendo Ah, otra de estas <risa> Eh, te juro que me pasa lo mismo. Eh, hay, por eso hay, hay personajes, hay NPCs y NPCs. Eh, eh, lo, lo, lo, los traicionó el tipo que es un garca, digamos, que es un, que es un zorongo, digamos, que es un, eh, que es un mal tipo. Y bueno, el, el, el, el, el escorpión te pica araña la, la rana y ya está, digamos, perdió la rana, digamos, así. Eh, pero sí, cuando, cuando hay una cosa más compleja detrás, y, o, o por ejemplo. Eh, que Pasó por una decisión Una mala decisión que tomaron sin saber Ese tipo de cosas, si bien son súper ricas para la historia Sí, a veces te dejan eh, No sé si, no sé si culpa es la palabra Pero sí una cosa, una sensación De decir, bueno, esto chau Cómo se dio las cosas, qué, qué loco Sí, sí, sí, da eh, acuerdo. A mí me... yo creo que eso, por ejemplo En un juego como Vampiro Es eh, inevitable que pase una y otra y otra vez <risa> Y cada vez más Eh... No quiero ser foreshadowing de nada, pero cada vez más más, más, más un hecho, ¿no? Que, que esas, esas situaciones pasan. Incluso pasan sin que los jugadores lo sepan. Claro. Eso, esa es, esa, o sea, vos como máster, voy a ir a esa parte, que eso también lo debes, lo debes notar. Eh, ¿Cuántas veces pasan cosas así que los jugadores no lo saben? Y se enteran después. Esos son los que realmente a mí me dejan como esa cosa, esa sensación rara de wow, está pasando todo esto. O sea, esto que acaban de hacer acaba de tirar todo este castillo de cartas y sí. no tienen ni idea y se van a encontrar con la consecuencia directamente ¿verdad? y cuando llegan la consecuencia van a ver un hilito y empiezan a tirar y... ¿qué pasó sí. acá chicos? ¿esto es culpa nuestra? Cosas... No, no, es culpa. No. no, no es culpa y así empieza y... todo ah, sí. Así, sí, así, exactamente, pero exactamente y realmente esos son las, los momentos donde vos no le puedes decir nada porque rom sería romper la inmersión, digamos. claro o cualquier cosa que uno diga. Eh. Pero bueno, también eso es parte de lo lindo del, del rol, digamos. cuando sea, sí. eso también es sí. eh, es muy interesante, ¿no? Eh, y como jugador también, cuando uno va, cuando lo, cuando lo vivís desde el otro lado. Yo ahora, por ejemplo, los, los ejemplos que vos dabas, Leon, eh, son de que tiempo que no jugaste no puedes jugar tanto. Yo tuve una época muy larga, sí, pero ahora hace poco estoy jugando bastante. Entonces, eh, sí, soy como un, un máster privilegiado, normalmente. Qué bien. Eh, al, al amigarme con el rol online, estoy jugando un montón. La verdad que está, está muy bien. Entonces estoy poniendo a prueba un montón de cuestiones, como del lado del jugador, que no, no estaba teniendo la oportunidad hacia tiempo, y estaba muy bueno. La verdad que, muy bueno. obviamente, con la gente adecuada. ¿no? Claro. Qué, qué, qué, qué fuerte el tema de las tradiciones, es un tema que me, que, me, que me da para hablar un montón. Yo creo que habría que hacer un podcast entero sobre las tradiciones. Sobre las tradiciones, sí, me encanta el tema. Sobre tradiciones no, en el rol, eh, eh, sí, sí, sí, sí, Para la próxima vez me en la lista de, de, de cuestiones hablar de, de, de las tradiciones. Eh, no, y después no, la, no. la otra es lo que. Eh, ya que lo relaciono ahí, eh, lo que decía de, de, de, de, la, de la situación de, de Kaiden y Cal. Eh, Llevándose mal por un tiempo en base a esa situación, eh, las asperezas entre los jugadores. Más allá de que no, capaz que no terminen en una traición, en una ni en, una, en un duelo, ni en nada, digamos. Simplemente es como, está, está, está la peor. Sí, sí, sí, sí, sí. Empezar a jugar después de que te traicionaron y estás sentado al lado de esta persona, digamos. Terrible. boludo o sea, ya sabemos que te denunciaron de, de, Con este personaje, te lo denunciaron varias veces de, de, de, O sea, le tiraban en zona de la verdad Eso, La verdad que yo después de hablar con Pachi Me parece que No, no va, digamos, qué sé yo O sea, yo entiendo que el paradigma lo haría Totalmente, digamos Pero bueno, eh, es, como, o sea, es como revisarle El, el, el, el browser history digamos. No, no, no. Hay cosas que no se hacen No se preguntan digamos, eh, En el barrio decían Cerrá Oscar que después te explico Vos no le preguntás al otro y el otro hace y bueno. Eh, pero bueno, entiendo el paladín que lo haga y bueno, y si alguien lo va a hacer, va a ser el paradín. Eh, pero bueno, fuera de eso, ¿sos de tradicional como jugador? Como jugadora? No, o sea. A no ser que yo llegue a considerar en algún momento que. Eh, la cosa por la que estoy traicionando al par a la party sería súper copada para la historia, no para mi personaje, sino para la historia en sí, es como alto plot twist, que pase esto, ahí lo consideraría, pero qué sé yo, eh, sí, robarle es a sos, alguien... Sos un jugador en sí, Claro, eh, que yo no le robaría a alguien solo por robarle o lo entregaría a la justicia solo porque sí, cosas por el estilo, pero tiene que ser también algo... Ese ejemplo lo entregaría a la justicia, le mandó a la policía terrible lo que estoy escuchando en este podcast, por favor. Cosas que se me ocurren, o sea, que tampoco he tenido necesidad de hacerlo y no, no fueron situaciones a las que yo me enfrenté jugando rol. No tuve la necesidad de hacerlo, me las amenazante, no siento, digamos. O... ¿Por qué cerrar esa puerta igual, eh? <risa> vamos a bajarla ahí entra, por eso no son cosas que me parecen que ameritarían o sea, no, no estoy no está aportando nada a la, a la historia si llega a pasar algo en un momento que yo considero que pero realmente tiene que darle un vuelco a la historia tiene, para mí tiene que ser para la trama, no para mi personaje, porque si yo por ejemplo mi personaje necesita oro, un objeto, ir a tal lugar puedo llegar a encontrar otra, otra forma para hacerlo o sea ¿no? traicionar a la party para, para un objetivo específico mío sería lo último que haga, el último recurso porque hay 10 millones de cosas que puedo hacer primero entonces para mí tiene que ser eso, tiene que ser para mover la trama eh, y probablemente lo hablaría con el DM primero porque capaz que yo se me ocurre, hey Puedo hacer tal cosa y si se lo tiro al león o a vos en medio de un stream que te lo recontra de su ico y. No, no, no, no, no, no. No, no. no, no. <risa> Interesante. Lo voy a tener en cuenta. <No>. Eh, se, se, se vienen cosas. <risa> eh, yo, igual que me parece que León deberíamos tener empezar a tener unas carpetas alternativas de, sí, sí, sí, sí. de sí, sí, sí. potenciales soluciones. Potenciales. Eh, bueno, qué sé yo, pero está bien, está bien. Igual, que generalmente, las traiciones, tanto como cualquier conflicto entre jugadores, debe, entre, jugadores entre personajes, debería ser eh, para moverte. No. Idealmente, eh, ¿No? Recomendación, si van a hacer algo así Que sea a favor de la historia no está... y, que, y que sea con gente con la que tenés confianza eh, <risa> no, no está de más de Descartar el progreso del personaje Si quieren, digamos, el conflicto Pueden hacer una relación diferente Y se puede llegar a hacer algo eh, Pero digamos la, la idea es que si, si yo Llega a hacer esto Que haya algo nuevo después y Dice, sí, que no sea una, una, una, una disrupción por una disrupción. Exacto. ¿no? Que sea yeah, una, una cosa interesante, digamos. ¿no? Eh, sí, hay que ir tateando, hay que... Eh, o sea, no, no te, que, no, que no rompa la diversión, ¿no? uno se da cuenta cuando lo que uno va a hacer va, va a cortar la, la diversión. Y si, eso es algo que nosotros siempre decimos, nos reímos un poco. Eh, si es lo que haría mi personaje, pero hace que todos nos divertamos menos, no me importa. Que, eh, es sí, otra sí. cosa. Hace lo que haga que todos nos divertamos más, ¿no? Claro. Que sea es la historia más interesante, digamos. Que si vos ves en una serie esta historia, te divierte y te interesa, digamos. No, no, no quiero ser esto, bueno, es lo que el personaje haría. ¿Qué me, me importa? Estamos con otra historia, <risa> digamos, Claro, tal cual. Sí. Eh, pero bueno, eso es, eso es, yo creo que también eh, es difícil de, de bildear, es difícil de construir y viene con la experiencia también y con los. Con sobre todo como decías, como decías vos, Lu, con los, con los grupos, cuando tenés mucha confianza con, con el grupo, que es lo que decíamos antes, te puedes relajar y vos decís, bueno, sabes que esto no, yo le puedo tirar cualquier cosa retorcida a cada uno y, y, y, y misiones específicas a cada uno, y no se van a sacar los ojos, porque sí, se si van a sacar los ojos de forma interesante. Claro. Porque eso es la, la, la, la idea, digamos. Claro, o sea, si yo no hubiese tenido confianza con Bachi, que su personaje me esté tirando zona de la verdad, sesión por medio. Me bueno, listo, chicos. Miren, saben que estoy, estoy ocupada todos los domingos durante los próximos tres años. No voy a poder seguir jugando. Qué lástima. ¿Qué? Y me voy. voy. Voy a estar enfermo todos los domingos. Incluso claro, no, sí, sí, sí. me tengo que lavar el pelo ese día. Estoy ocupada todo el día, lo lamento. Eh. fuerte. Lo de la, igual lo de la zona, la verdad, es eh, sí. tremendo. tremendo. Y es, es un eh. tema mucho más común no me acuerdo. en las mesas de DD. Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo cuál fue la situación, pero me acuerdo pensar. De M, o estar sentado en la mesa y decir, esto es buenísimo voy a que quedar callado, solo voy a responder preguntas de mecánica <risa> <No sé. risa> y nada más <risa> nah, lo que es que el incubo había congelado todo el mundo menos a mí, me había dado instrucciones secretas después ah. se fue y lo descongeló ah. y ellos ofrecieron algo porque me tarroleo. porque cuando había detenido el como se enteraron pero por las dudas sospechaban de mí. Bueno, pero... eh. eras un tiflico barlo. O sea, yo no quiero ser un sí. <risa> <risa> <risa> si usaba hechizos de fuego. Era un pacto en con un si demonio. Y <risa> también. O sea, éramos todas razas, razas parias. Yo te entiendo porque juego un nigromante en este momento y. Soy haiteado, soy bastante hateado. Ahora ya no tanto, pero en su momento fue terrible, Pero bueno, esto como el Amala del el profiling, es prejuiciosa, es prejuiciosa. Claro. La magia hay que usar, no es binaria, no es que está la magia buena y la magia mala. La magia es magia y uno la usa, digamos. las intenciones son buenas o malas. tampoco. No hay que preocuparse tanto por esas cosas. Eh... Dijo el nigromante. <risa> Le dijo el nigromante es... a la Tifflin Warlock. <risa> sí, sí, sí. Que es esta charla. No, no, no vamos a andar hablando de moral ahora. No, no. no entre fantasmas no, no vamos a pensar la sábana. Claro. Eh, eh, el tema del, del el concepto del nigromante me gusta mucho por eso. Porque, en, sobre todo, como está planteado en DD, en, en la edición 9 de DD. Que vos puedes ser nigromante de un montón de maneras. Digamos, nigromante es el nigromante, digamos. Puedes ser un warlock, nigromante. Puedes ser un mago, nigromante. Puedes ser un clérigo, nigromante. Puedes ser un druida, nigromante. Me parece buenísimo. Sí, sí, sí, sí. Porque nigromante es, es un state of mind. No <risa> es una de las ocho escuelas de magia también, ¿no? O <risa> <Sí. risa> básicas. <risa> <risa> es una forma de vida ¿eh? Sí, sí, sí De los liches Eventualmente sí Con suerte sí Claro <risa> Que bueno, eh, la, la, la ignorancia está bien ¿no? Sí, sí, la, sí. no la condeno, yo no la condeno para nada yo no la condeno. Pero bueno, nos alejamos un poco del tema de los personajes sí, sí, eh, sí, sí. Para, para darle, empezar a darle como una eh, un, una especie de cierre, si les gusta, al, al, al, al proceso creativo. Repasamos varias cosas, cómo crean, eh, cómo creamos los personajes jugadores, cómo creamos los NPCs, importantísima eh, data de, eh, de que Lu basa a sus personajes en las obsesiones de los mismos, que eso realmente yo lo, eh, no lo había pensado y lo recomiendo como, o sea, no solamente eso, sino cualquier eh, herramienta que nos permita de partida, crear un personaje full flex me parece buenísimo y eso es genial. Lo de las obsesiones eh, aprendimos también que hay una Enrieta IRL. Eso de, de mí, no voy a poder dormir, o sea, sabiendo que acá en mi ciudad camina por las noches una Enrieta. Vive sí, acá en la cuadra de casa. Sí, de acá no vale, de cerca encima. Sí, sí. Terrible, bueno, no pasa. Sí, sí. Eh, también supimos un poco cómo crea León. NPCs, o sea, cómo piensa su, su personaje, pero sobre todo sus NPCs. O sea, un montón. Ahí, un montón. Eh, yo también tuve que arreglar un poco de información, no, no, me, no, me, no me dejaron eh, guardarme las cartas, tuve que... Eh, pero bueno, también eso va, va a ir pasando. Entonces, quien sea observador, yo no soy soy muy transparente, entonces ahora sí voy a estar acá eh, en el podcast, sosteniendo la vela de esto, eh, algunas cosas se me van a escapar. imagino. Así que vale que esté atento, quizá lo, lo va a poder <risas> detectar más fácil. Eh, y después, ¿cómo, ¿cómo ven a las funciones más mecánicas de los personajes? ¿Piensan en eso? Ya dijimos que era lo último que pensabas, eh, por ejemplo, Lu. Eh, pero a la hora de, de cumplir una función en una partida, ¿tienen go-to funciones que les gusta cumplir? Eh, ¿O...? o, ¿Qué? Lo que, o por lo general O sea, en videojuegos tiendo a jugar support Pero He jugado tanto support que intento No hacerlo tan seguido Puedes eh, no jugar un tifling Tira bola de fuego. Claro, pero después de un tifling le siguió un Rida, Que era, bueno. era un Rida support Y después de un Rida support viene con el artífice eh, lo estoy intercalando ahora que lo pienso, porque Henrietta es más bien port... Vampiros raros. Vampiros en ese Es, es difícil, pero Henrietta no va a ir ahí a, a, a pegarse con, con gente... Con... No sé, yo oh. la vi correr a un pibe con un tierro con un en la mano. Digamos. Sí, sí. <risa> o sea, corrió por el muelle, el muelle encima, el metrónico que estaba en no, en un muelle corriendo Un tipo tirándole así como... Fue una situación muy particular No es algo que se repita Yo entiendo que vivo en una sociedad <risa> <risa> Yo lo entiendo Pero igual, viste eh, bueno. Es un revólver pesado también Es un revólver de gran calibre Tiene una cosa que no sé hasta dónde Soportea, pero soportea tiros <risa> <risa> Bueno, pero o sea Las habilidades que tiene son más bien El, el, el control de masas Que le dicen, el control de masas finas Eso es más de, más de soporte eh, A veces, sí, voy, voy Variando un poco para no Quedarme estancada eh, Nunca jugué con un Tanque, por ejemplo eh, Así que tal vez El próximo personaje Tienda a eso, no sé yo. O capaz que tengo ganas de jugar otra cosa y pintar otra cosa es muy muy subjetivo no, no, hay, no hay no lo vas variando en base a lo que vas teniendo ganas claro recomiendo, claro. jugar tanque recomiendo es muy divertido, te sentís muy poderoso en general eh, es como es como como, como ir al gimnasio digamos. Una, claro es, eh. de, de. está bien tal vez podría ser un tanque basado en Luisa de encanto ¿Y va? ¿por qué no? Ahí va, me interesa, me interesa. Ahí tengo una base. Al tintero, al tintero <ríe> para, para los potenciales próximos. Sí, sí. Eh, y, y vos, León, a la hora de pensarlos, cuando tenés que pensar, por ejemplo, personajes que, con, contra los que la parte va a luchar. ¿Contra los que van a luchar? Sí, en algún momento que potencialmente ves o, o, o NPCs que eh, cumplen una. protagonista. Ah, eh. No, generalmente mis villanos... la mecánica de mis villanos tienden a ser, digamos, bueno, como te dije... Yo soy bueno en esto, ¿qué me hace falta a mí? Eh, y de eso se rodea. Eh, y de hecho también pienso en mi personaje así. Cuando, cuando tengo la oportunidad de jugar, realmente soy el último que elige el personaje porque espero a que los demás digan, ah, yo quiero hacer esto, yo quiero ser lo otro. Pero bueno, ¿qué falta? Y, por ejemplo, Moya terminó siendo un Blood Hunter porque faltaba alguien que vaya a pegar. Y yo quería ser algo copado. ¿Y, ¿Y qué era lo más hecho que podía hacer? Un hombre lobo. Claro. Era lo más de lo más hecho que podía llegar a hacer. Ah, es verdad, porque hay unos que son los del hombre, lobo Claro. Son... Demendo, impresionante. <risa> eh, no puedo creer. Entonces iba a las piñas con uno? mi mi, mi hecho, hombre lobo. Eh, y, en el, y en el caso de Dardo también, yo sentí que le faltaba alguien. Que en el caso de que llegue a suceder, que se vaya todas las piñas, y a alguien que esté ahí poniendo la cara. Y Dardo, Y vienes un cobarde... Cuando estaba con los chanchos se estuvo ahí poniendo la cara. Sí, sí, sí. Ey, se suscribió mi amigo del Minecraft. <risa> <risa> thanks, Matt. Oh, gracias. Es de, es de California. Ah. Oh, thanks, oh. California. <risa> thanks por the sport. Bueno, eh, hemos pasado por un montón de, de aspectos de la creación de los personajes, de los NPC, la verdad que una charla eh, tremendamente reveladora como quien dice <risas> eh, además de que siempre me encanta charlar con ustedes y, y sobre todo de, de estas cosas que tanto nos, nos gustan eh, de las que no podemos parar de hablar en realidad porque también... no, podríamos seguir <risas> sí, sí, podríamos estar hasta. Eh, pero bueno me, me, buen momento para, para empezar a, a, a cerrar el, eh, el podcast de hoy y bueno, agradecerles a todos los que vinieron, los que eh, están aquí en el chat, los que el, eh, nos, nos siguen, nos escuchan, nos soportan. Eh, a ustedes, León Lu, porque son lo máximo y la verdad que me, me, me encanta escucharlos y me encanta eh, estar así en vivo con ustedes. Eh, queremos agradecer, por supuesto, a, bueno, el overlay que se mandó Bachi, que es <risas> zarpado zarpado, zarpado, me encanta eh, y a WJE por el sponsor y bueno, toda esa, esa caja chinante esas minis 2D me la hacen yo soy una persona de miniaturas Se sabe que yo soy una persona de miniaturas y esas miniaturas en 2D me parecen geniales me parece una idea buenísima, buenísima. así que también les agradecemos por el sponsor por supuesto eh, y bueno despedirlos saludarlos y hasta la próxima que nos veamos nos vemos gente, no se, gente. A... no se vayan que le vamos a hacer reír a alguien Seguro sí. Oh, es verdad